Vaya buena comparativa del Sonic Origins y Mario All Stars Bueno tengo que ir a descansar un poco Me iré a la cama Bueno antes de dormir voy a ver mi canal Creo que la última vez estaba por llegar a los 50 subs así que no, puede ser Wow esto es increíble No puedo creer que llegue a los 63 suscriptores Y contando debo de hacer un especial ahora mismo Solo que ¿cuál sería Creo que viendo el éxito de los fangames de Sonic Puedo hacer uno de Mario Perfecto Bueno hacer el top Puesto 15 Super Mario Bros S es un fangame que tiene como 6 niveles, y se basa en New Super Mario Bros. Y U. Y que su jugabilidad es un poco floja, pero es bueno para sacar un buen dato. Puesto 14. Super Mario Land X. Este Acron es básicamente como lo hubieran adaptado a la Game Boy Color. La verdad no hay mucho que decir de este acrón. Puesto 13. New Super Mario Bros. Wii Retro. Bueno este fangame solo tiene un nivel, y su jugabilidad y sus mecánicas son, algo bugueadas. Puesto 12. Anotar Super Mario 3D. Este acrón está bien hecho que tienes que explorar los nuevos niveles. Puesto 11. Super Mario Maker Creative World. Este fangame es básicamente como Mario Maker 1. Está el Mario 1, 3 y World. Aunque no está el de New Super Mario U, pero bueno, se puede poner tanto en el mundo normal y en el subterráneo. Está un poco limitado en cuanto a enemigos, bloques y power-ups. Puesto 10, Super Mario Bros 64. Bueno, es básicamente como su nombre lo dice. El Mario 1, pero en 64 y tiene 4 personajes. Puesto 9, Super Mario Bros 3D y continuando con el Mario 1 este lo hace entre 3D y que también la jugabilidad se sintiera más ágil Puesto 8 Super Mario 2 HD sí estás viendo un juego narare bueno al menos se puede cambiar de idioma pero bueno incluso habrá anuncios narares así como lo escuchaste ¿Qué? No durante del juego ya que los anuncios solo lo usas cuando quieras otra vida, más monedas o cosas así. También puedes desbloquear a Toad, Luigi y Piatch. Y la jugabilidad es buena. Puesto 7. Super Mario 64 HD. Y siguiendo con juegos en HD. Mario 64 HD es un juego demo. Que cuenta con un solo nivel. Y si le colecta 100 monedas habrá una sorpresa. Un precio razonable. Puesto 6. Super Mario Maker 2 móvil. Y no. Este no es un port. Es un fangame que creo que salió antes. Se lanzara el Mario Maker 2 original pero bueno. Este a diferencia del Mario Maker de los anteriores puestos. Este sí tiene el New Super Mario Bros. Y U. Y Mario 3 de World lo malo es que los sprites o texturas de mario y pocos del 3d world están un poco guiados y que solo hay el mundo normal pero puedes poner efectos de sonido y tiene más opciones de creación puesto 5 super mario bros 3 mix este acrón tal vez lo habías visto pero bueno tiene tres personajes que elegir como mario y luigi y uno nuevo que es tou este Akron está muy completo con muchos mundos que explorar. Puesto 4. Super Mario 2 de All Stars. Es un recopilatorio de Akrons de Mario World. Tiene. Super Mario 64, 4, Mega Mario World y Super Mario Galaxy 2. Puesto 3. Super Mario 2 de World Deluxe. Y ya entrando en los tres últimos puestos. Super Mario 2 de World de Sunfang Game en Demo que cuenta con 21 niveles y que su jugabilidad es cómoda Puesto 2 Super Mario 4 Jugadores Este fan game tiene mucha variedad de contenido como el modo aventura con sus múltiples jugabilidades de juegos y también los modos extras que tiene como minijuegos y el modo online y el editor de niveles y mundos y como dice su nombre se puede jugar hasta 4 jugadores muy completo la verdad Puesto final. Super Mario Bros. Plumber Journey. Bueno este fan game es simplemente genial. Sus sprites parecen hacerse desde cero. Y tiene una jugabilidad pulida. Y también tiene algunos efectos de sonido. Que está con el ambiente. Bueno. Por fin acá del top. Solo faltaría poner los links y. Creo que no debe tardarme mucho. Bueno solo pongo especial 70 subs y todo listo.